canal para los que no me conozcáis yo soy happy longa y eso significa que no he podido me encanta ese bailecito os imagino a vosotros haciéndolo en vuestras casas vengo a contaros un poquito mi gran experiencia con mi último pedido de color pop me voy a deshacer de este pintalabios porque por muy bonito que sea me están manchando los dientes y, y, y, y no quiero ir con un labial en los dientes. Gracias por tus servicios a toda Focul. Un Soy una prengada completamente. Es la segunda vez que me para aduanas un paquete. Y la primera no fue muy buena experiencia. Entonces, bueno, ya os contaré esa historia otro día. Y esta segunda tenía un poquito de miedo de que me pasara lo mismo. Entonces, cuando me llegó el SMS, que ni siquiera fue el papelito como te lo hacen siempre, que por una parte dije, bien, por los árboles. Pero me llegó el SMS y al día siguiente el papel, que fue como. Yo hice un pedido súper ilusionado, como siempre, a mi querido Color Pop. Y para nada me esperaba que me pararan el paquete, habiendo hablado del tema unos días antes con unas amigas. Que fue como. Siempre soy yo, no sé cómo lo hacemos, pero siempre soy yo Entonces, pues claro Cuando vi el SMS Fui corriendo a hablarle a mis amigas En plan de, no os vais a creer Que me acaba de pa' Que decía, hola los si están ahí Mi pedido No pensaba tanto, yo no me había dejado ahí un quintal eh, Fue en el momento De la colección Disney Es que, eh, por favor Si alguien más le ha parado a aduanas Su paquete de color pop que se pronuncie porque... O sea, tú te gastas los 50 dólares para que te lo envíen a tu país, ¿vale? Porque entre ellos son 30 dólares. Para que encima tú te lo pague aduanas, es como... ¿Me estáis tomando el pelo? Entonces, esta ni me derivó a su amiga, cual había pasado por este mismo procedimiento. Y me dijo los pasos a seguir para que yo pusiera en aduanas devolución. De y me dijo que hablara con Pop para ver si me devolvían el dinero Pues nada, yo hice exactamente eso Con aduanas puse el, eh, que no lo quería El motivo Y luego le escribí un mensaje a, a Colourpop diciéndoles <risa> No, les dije lo que había pasado un poco Y que a ver si podían devolverme el dinero, ¿no? Bueno, pues me respondieron que, que no habría ningún problema en cuanto les llegara a ellos el pedido, el, pa, el paquete, que me mandarían el dinero. Que iba a tardar en que les llegara, eh, lo viera, me volviera el dinero, patatín patatán. Pero es que habían pasado como 11 días y todavía seguía el paquete aquí en España. Era como... Bueno, pues mi cumpleaños es el 22 de octubre y de repente me llama mi madre para decirme que la cartera está subiendo a mi casa con un paquete de aduanas y yo flipando porque era en plan de mamá, si yo había dado a la opción de que lo devolvieran y me dice que son 30 euros que no sé qué que le que digo que se lo devuelva y yo le dije ¡ay, espérate, espérate, espérate! claro, es que eso ha venido el día de mi cumpleaños eso, eso es un regalo que no es ningún regalo porque había que poquinar pero era como ¡ay! Ay. que ha venido a mi casa esa señorita se ha molestado de venir a mi casa. Se paga, ya está. No es que haya que pagar 50 euros ni no, nada por el estilo. Son 30 dolorosos euros. Mira qué grande está ya. Pero qué grande está mi bebé. Mi bebé. ¿Cómo crece macho? Pues eso, mira aquí. Se pagó el paquete. Eh, a ver si me he tirado el papel porque era buenísimo. Vais a flipar. Bueno, este es el documentación de entrega, ¿no? El IVA de importación son 9,18. El despacho. El despacho que yo me imagino. El paquete en el despacho. En el despacho del señor o señora ahí. quito parado. 15,73 euros. El IVA de estar en el despacho, bueno, que pone IVA despacho, ¿no? 3,33. Pero es que los servicios a correos son 19,03. Total, 28,21. Así, por la gracia divina. Yo no sé, sinceramente, en qué momento entendieron que devolución... De era, tráigamelo usted, señora, a mi casa. Pero me lo tomé así como un regalo, la verdad. Os voy a dejar con todos los clips de las sombras. Y bueno, mira, aquí nos vemos al final del vídeo. Mm -hmm. La sombra se mueve. mueven todas tengo mm. así bastante a ver, mis dedos se sí que pimentan un montón, pero aquí Que los dedos me gustan, parece que pigmentan y luego te ves esto y dices: Es que así se ven muy chulos. Esta tiene que ser. Wow. Wow. Esta es espectacular. Esta es preciosa. Estoy así. <ríe> hey, how? Let's go. Miren esta sombra no viene ni rota ni nada. ¡Qué bonita de verdad! Wow. Súper bonita también. Wow. Wow. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! <laughs> ¡Wow! ¡Vamos! Wow. super es cremosa. Wow. Esos son los swatches. <ríe> y Me han encantado, pues son maravillosas. <ríe> y luego yo creo que la pregunta que más os está rondando en la cabeza es ¿Volverás a pedir a Colourpop? Honestamente, a día de hoy, no No Ya me tiene que gustar algo exageradamente un montón Para pedírmelo, porque No me merece la pena el estar arriesgándome A pagar una multa Que es como, ¿es en serio? Paso, paso completamente de, de todo eso Ay. Y nada, mira Merakis Nada, reclama <ríe> Mi atención <ríe> Voy a ver si he esto rapidito Para que lo tengáis ya estos días Así que mientras tanto Ya está entonces lo más, más, más, más Más importante de todo Happy Long, Oh, mm. uh, ¡La canción! Uh, I know Say so. Japilonguizate, Japilonguizate uh. Japilonguizate, leche Así me gusta Muy bien, muy bien Ay, te quiero